youtube aquí son amigos cj AXI, con un nuevo video. en esta ocasión les enseñaré que el gta san andrea versión android se puede llevar al 100% como pueden ver ahí está el 98.93 ya tengo todas las novedades al 100% ya tengo casi todo bueno lo que vamos a hacer lo que voy a hacer ahora es vender o entregar el último vehículo de exportación y importación Me voy a alejarlo un poco ok Vamos a abrir el vehículo, vamos a cambiar de arma para correr más rápido Y esta partida estará al 100% Si le interesa se la dejaré en la descripción del video Este es el GT primer vehículo, el último vehículo que tengo que entregar Nos saldrá en la parte superior Como pueden ver, último vehículo de exportación Vamos a bajar por aquí De manera bajar para no destruir el vehículo. Bueno, de esta manera ya hemos entregado el último vehículo de esvoltación. Mírenlo ahí, tengo todos los vehículos. Me Lo van a pagar ahí, no sé, un millón, tal, no sé. No sé cuánto aguan. Ah, bueno. Ahí está. Está todos los, toda la lista entregada, mírenlo ahí. Entonces, haré un peque, una pequeña pausa para ir a pintar el último grafiti y vean que se completa al 100%. Amigos, no sé ustedes, pero hay veces que me harto o me canso de tanto conducir por la carretera. Porque hay muchos peatones pelotudos que se ponen a chocarte, a chocarte y a chocarte. Por eso voy a iré volando. Así que ahora sí pausaré y ya vengo. Bueno amigos, ha llegado el momentazo lo, ul, lo último que me faltaba para completar el juego ya al 100% Es un graffiti que lo tengo aquí Como pueden ver aquí está el graffiti Pero para que vean primero El juego está al 99.47% Tiene todas las misiones superadas, miren, 145 misiones 189 intentadas Vamos a pintar el último graffiti a ver qué nos dice el juego Dice luego que ya tenemos. Dice el juego que ya tenemos el 100% completado. Vamos a comprobarlo en la estadística. Como pueden ver, tenemos el 100%. Bueno, ya pasó lo épico. Miren el rino aquí. Y el hidra está arriba de la casa de su. Me dirán, ya, Main, ¿qué voy a hacer yo con una partida que ya está al 100%? Bueno, te digo. Ya te digo. No, puedes, <coughs> hacer, puedes bajar de peso a CJ Como pueden ver mi partida de la, de la, de la descripción del video Dice que tiene 39% de gordura le, lo, le bajan el peso a CJ eh, También como pueden ver el juego Les dejé ahí 100 millones 10 millones, perdón 10 millones 893 mil 386 dólares Lo pueden gastar en putas Pueden comprar vehículos Pueden también salir con todas las novias de CJ. Como pueden ver, tengo ya... Obviamente que ya están todas las novias, 100% y todo. Pueden también volar, hacer un desmadre, todo lo que ustedes quieran, amigos. Y creo que, la, si no me equivoco, las balas son infinitas. Ah, no, no son infinitas. Ahí sí. Digo. Son infinitas, sí. Miren ahí, como en vez de bajar, están las bala subiendo. Las balas son infinitas y bueno amigos, este es el video, espero que guste. Bueno, se me puso, se me activó esto. Bueno amigos, si quieres esta partida, te la dejo en la descripción del video, Espero te haya gustado. Os puedes dar like, suscribirte, compartir. Y bueno, se despido amigos. Sigue así. Hasta pronto. Adiós.